Este domingo, 26 de enero, finaliza la segunda fase de la primera división del INAFA. Cancha del Tegar del Huarco, una de la tarde, Municipal Huarco, líder invicto del fútbol del INAFA versus Asociación Deportiva Lancaster su clasificación este domingo el equipo del Lancaster. Recuerde, Cancha del Tejar del Barco te invitamos. Apoyen a sus equipos. Una de la tarde, Cancha del Tejar del Barco, Municipal barco se enfrenta al deportivo Lancaster. Vívalo, disfrútelo a través de TV Cartago Digital, y el Facebook Live de TV Cartago.